tu amor, ya no sé cómo vivir, pasan las horas y siento, me muero por dentro, no puedo seguir, pasan las horas y siento. Jesús que con... ¡Pesamos por siempre! cuerpo ti siempre tendrás amor mío, la dicha infinita del que sabe amar, siempre tendrás amor mío, la dicha infinita del que esconde de rato de ver a los dos Que hasta la luna celosa se esconde de rato de ver a los dos Tesoro mío ya como la tierra y el sol Besamos por siempre mi amor. Vos sos el mar yo la arena. Nosotros nos besamos por siempre mi amor.